y al supuesto cohete Apolo 11 que en realidad había sido una nave falsa simulando despegar de la Tierra. Todo fue un montaje, un truco con efectos especiales y no era para ganar la carrera espacial como muchos creen, sino que era para ocultar lo que verdaderamente ocurre en la Luna, como esto. Son fotos de extraterrestres reales grabados en la Luna y hasta se puede apreciar una cabaña alienígena, los extraterrestres le tienen prohibido visitar la luna a los humanos. De romperse esta regla, la tierra sufriría un ataque que dejaría a toda la civilización humana destrozada y sin tecnología. Según John lean un expiloto de la CIA asegura que en la luna hay 250 millones de extraterrestres viviendo ahí que son ocultados por los Estados Unidos. El piloto de la NASA habría alterado fotografías reales en las que aparecen extraterrestres, comentando que no puede dar pruebas reales porque si no, ya estaría muerto. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal